nos ha costado mucho trabajo tomar esta decisión y es que hoy este canal ha llegado a su fin Efectivamente ha llegado el fin, pero del antiguo nombre de nuestro canal. Y sí, porque lo prometido es deuda, tenemos un nuevo nombre que nos identifica a los dos. ¿Cuál es? Este canal nació con la idea de compartir experiencias, gustos y aprendizajes, sin dejar de lado la diversión y el sentido del humor en cada capítulo. Que parece que es imposible romper con nosotros mismos, pero si lo dejamos en las manos de Dios, Él es el único que puede cortar con Él. <risa> El primer paso es reconocer que necesitamos un cambio. Desde que iniciamos con este proyecto, Claudia y yo hemos adquirido nuevas experiencias y conocimientos que nos han unido más. Y nuestro deseo no es solo entretenerles, sino dejarles también algo de provecho. ¿Les gustó este video? Recuerden darle like. Suscríbanse, den clic en la campanita y también pueden dejarnos cualquier comentario. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima. Efectivamente ha llegado el fin, pero chintroles mis <risa> lentes. <risa>